Tanto. Rápidamente, sí. vamos a irnos con una sonrisa. Siempre hay una oveja negra en la familia, dice. ¿no? A mí me decían eso cuando era chiquita. Bueno, y más, y sobre Para todo algo. que los padres rabean con los hijos ah, a pesar sí. de los años. Bueno, esta es una madre de 105 años que se enoja con su hija de 83. Ay, mi amor. Porque se gasta toda la plata en Tomás Sever. Cerveza, mira. Ay, no te puedo creer, a ver. Abelita, ¿en qué se le va el dinero a mi tía Amelia? la cerveza. La cerveza. No le dura todo Ah, no, es posta Sí, sí, sí. Eso el nieto lo filmó. ¿No le dura el dinero? No tiene ya dinero. Dice, ya no tiene dinero, dice. Porque se lo gasta ¿Amelita? En casa. Ahí está ¿En qué Esto se le va el dinero A mi tía Amelia? No te puedo creer Mira hasta los 105 años 150... tiene que lidiar con la hija Que ya tiene Ya está mayor verdad Tiene más de eh, 2,4 millones De reproducciones 2,4 millones De reproducciones Y la verdad es que Este, este nieto Lo que hace es eh, Mandar Los videos De la abuela De 105 años Con su hija Amelia Que tiene Algo estamos haciendo mal ha restado puntos. ¿sus? No. no sé si va a Después de este video, no sé si va a cantar. No ha sido de los mejores virales. Bueno, <risa> no, no, no, pero no, a ver, no, lo que causó es la cantidad de reproducciones. Que vos decís, claro, un viral claro, nada más solamente este y la cantidad no, de reproducciones que, la, que puede llegar a tener tiene algo. Tiene 5 años y sigue rabiando con su hijito. Claro. De 83.